Ok, raz. Ok. Mm. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Nemesio Berrío Guerrero, soy de la ciudad de Cartagena de Indias, allá nací, allá vivo, en Colombia, estoy aquí en Santos, llegué a este instituto maravilloso, el Procomún, estamos aquí ya listos y con mucha energía para iniciar el proceso, todavía hay inscripciones abiertas, el día lunes vamos a tener el primer encuentro, entonces todavía tienen la posibilidad de inscribirse, por favor, estamos ya para empezar. Gracias. Bienvenido.